Eh, estat, eh, estat entre, en esta en parlada entre los grupos, en los que se había planteado la esmena transaccional, para intentar eh, solucionar el bloqueo al que ens ha el Partido Popular, tenían que se ha trencado una, una dinámica parlamentaria en relación a la tramitación de las proporciones de la ley. Pensé que es un ejemplo de filibusterismo parlamentario sí. absolutamente impropi impropio. De, de una cámara democrática, pensé que se ha obert una, una, una un se ha sentado un precedente mol mol eh, dolente para el travail de, de los grupos politics. Eh, pero eh, no haré a retirar la, la proporción de ella, haré a sostener nuestra posición, tendré en el debate en todos los grupos y continúe en la, la esmena del Partido Socialista. Eh, en cambio, eh, lo que sí que podemos ficar de manifiesto es que ni hay un acuerdo entre todos los grupos políticos, entre espera eh, haber eh, donado eh, tramitación a una esmena transaccional en la que realmente es cosa de manifiesto que el Partido Socialista y Podemos bien de acuerdo en exigir la responsabilidad política del presidente del Gobierno y sí. la, la sí. situación. Bueno, Eso de, de, podrá decir ahora en el transcurso del debate, señor Montiel. Como usted, señor Montiel. Señor le replico desde aquí para poder mirarle a la cara. La verdad es que me, me sabe muy mal. Me, me parece triste ¿no? que tenga usted que recurrir a las fichas de siempre, que deben de estar ya amarillas, para volver a sacar los argumentos de siempre, otra vez Venezuela, etcétera, etcétera. Me parece, sí, señor, yo, me parece que, que yo creía que ese tema, después de cuatro sentencias judiciales y de una resolución unánime en, en una comisión parlamentaria, ya estaba finiquitado. No sé si es que además... Eh, Forma parte usted ustedes ese sector de ciudadanos que comparte invitación del señor Aznar en el Instituto Atlántico de Gobierno. Ya sabe que el señor Rivera ahora está invitado por el señor eh, Aznar, no sé si son también comparten otras aficiones deportivas o, o, u, otras, eh, u, u otras conversaciones políticas. En cualquier caso, señor... Eh, su biela. Mire, eh, el CIS no lo ha hecho Podemos, el CIS lo ha hecho el Centro de Investigaciones Sociológicas que depende del Gobierno de España. Y el CIS pone de manifiesto cuál es la percepción que tienen los ciudadanos de la situación económica, de la situación política y de cuáles son los principales problemas del país. Y el problema es que ya ocupa el segundo lugar la preocupación por la corrupción y el fraude. Y además es muy peligroso también que el 73% de los ciudadanos perciban la situación política como mala o muy mala. Pero mire, a mí hay una cosa que me preocupa también mucho que es la percepción del futuro, porque la sociedad necesita confianza, necesita certidumbres. Y el problema es que no es que suba la preocupación por la corrupción, la preocupación por el paro, la preocupación por la calidad del empleo, es que más de un tercio de los españoles y españolas piensan que estamos peor que hace un año en términos políticos, pero también que año, la situación económica será igual o peor dentro de un año. Eso es un problema de este país. Y eso lo transmite un gobierno empeñado en amparar, amparar prácticas corruptas. Un gobierno en el que no hay nadie que se libre. Mire, El tema de la afición por Panamá empieza a ser un problema patológico. Soria, Arias Cañete, Moix, todas las personas que aparecen vinculadas a Panamá. Por tanto, yo creo... No creo. No, no, no sé si con el tiempo, señoría, si con por el favor, tiempo tendremos señorías, respecta, la, conexión, la conexión panameña. No sé si llegará hasta el, PSP, hasta el Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Pero sí que es cierto que el señor Zaplana y no solo él, y no solo él, estaban vinculados con el señor Ignacio González y con otros corruptos. Es curioso, no? El señor Zaplana, cuando explica que no es investigado, dice. Que, eh, que no ha llegado a ningún acuerdo sobre para canalizar algún tipo de operación a largo o medio plazo, que no ha participado, ni a, no ha participado en la creación de un instrumento de, ni en, de tipo mercantil en el extranjero. Parece ser que era una práctica habitual, es que además no se cortaban ni a la hora de hablar por teléfono. Pero es que además hay una lista de personas vinculadas al Partido Popular de la Comunidad Valenciana, como por ejemplo el señor José Manuel Serra Pérez, imputado en el caso Bankia, miembro de Bankia propuesta del señor Olivas, que compartió, compartió con el señor Rato eh, la, eh, el órgano de administración de la entidad, un señor que también fue secretario de Estado es decir, que de industria y energía, y que luego lleva ostenta el, eh, una, un sillón en el Consejo de Administración de varias empresas que le ayudó a privatizar desde el Ministerio. Yo no sé qué les falta a ustedes, señor Subiela, no sé qué le falta a Ciudadanos, eh, para que entiendan que no van a hacer nunca nueva política, ni van nunca a despegar como una fuerza creíble, ni siquiera de corte social liberal, si no señor se despegan Montiel. del Partido Popular. Muchas gracias. Muchas gracias señor Montiel.